Hoy despierto otra vez Miro la ventana, empieza a llover Seis de la mañana, ya va a amanecer Y sin pensarlo, salgo de una vez Voy acelerando para irme Y ya no me importa, ya no me importa un recuerdo que nunca existió Me cago en el pasado Y por eso soy peor por ti Voy acelerando para irme Y ya no me importa Ya no me importa, baby Un recuerdo que nunca existió Me cago en el pasado Y por eso soy peor por ti Sigue desde que yo la conocí una con esquizofrenia ambigua, con la flecha de Lucía Con los focos empañados me acompaña enamorada Con la brisa en el viento veo de nuevo su mirada Dice que me quiere, dice que me ama Otra noche juntos, otro día en su cama Mi control consciente, mirada malvada eso es permanente, la que siempre me acompaña No, no, no Yo me arrepiento de lo que pasó No, no, no Maldita diabla, ella me engañó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 Recuerdo que nunca existió Me cago en el pasado Y por eso soy peor por ti A veces pienso en salirme de aquí Ella es la que me controla Yo soy quien la enamora, yeah He muerto desde que dijo que sí Nuestro pacto es de por vida Ya no existe en la salida, yeah. Dice que me quiere Dice que me ama otra noche juntos, otro día en su cama Mi control consciente, mirada malvada Esa permanente, la que siempre me acompaña Vámonos, escapémonos y matémonos Tú sabes que yo tengo tu control y no puedes deshacerte de mí No hay corazón, no hay emoción De mi misión, el milagro, la destrucción Tu maldición fue conocerme a mí Vámonos, escapémonos y matémonos Tú sabes que yo tengo tu control y no puedes deshacerte de mí No hay corazón, no hay emoción Es mi misión, el milagro, la destrucción Tu maldición fue conocerme Voy acelerando para irme Ya no me importa, ya no me importa Recuerdo que nunca existió Me cago en el pasado Y por eso soy peor por ti